Hola gente, estamos en un nuevo vídeo viendo el nuevo pase de batalla de Sindicato Infernal de Smite Y bueno, la primera skin que tenemos es Kraken Carmesí para Poseidón Para mí es una de las más guapas Está chulísima, sinceramente Dos puntos de batalla por el nivel 2 dos. dos adoradores ya sabéis gente que este, este pase de batalla no tiene nivel de prestigio, pero oye, está bien. Un cofre de objetos estéticos de batalla, un potenciador de pase de batalla de 5%, 2000 puntos de espectador, dos adoradores, un avatar ternurita, 20 gemas smite, avatar de batalla, otros más puntos de batalla en el nivel 7, 2000 puntos de espectador dos paquetes de voz 1000 de favor dos adoradores el, y el icono de jugador de ángel de la muerte que está guapísimo y el marco sindicato infernal que también está muy guapo la verdad me gusta la temática de este pase batalla 600 de favor dos puntos de batalla nada importante por aquí 30 gemas Smite y un cofre gratis de objetos estéticos de batalla. Dos adoradores. Un potenciador de batalla de 5%. Una pantalla de carga de Ángel de la Muerte de la skin de nivel 60. Me parece bastante chula. Dos de XP. Dos puntos de batalla. Un, un cofre de avatar de batalla. Dos paquetes de voz Dos puntos de batalla Mil puntos de espectador por aquí Nada importante por aquí Y eh, una marca de muerte de calavera animal Bastante guapo también y tenemos la segunda skin del Battle Pass Tenemos a Señora Miseria De Nike De Nike Me gusta, no es de las mejores del pase de batalla Me gusta pero no la voy a utilizar mucho No utilizo mucho Nike Otras 30 gemas Smite Si no me equivoco ya tenemos 80 gemas Smite eh, Puntos de batalla Adoradores Potenciadores de pase de batalla de 5% Otro Cofre gratis de emoticón De batalla Un una paquete de, de Anunciador de esta skin Señora Miseria no sé cómo es, no, no podemos mirarlo, así que bueno, ahí está. Puntos de batalla, un aspecto, ¿vale? Un aspecto, no un aspecto en sí, pero un potenciador, bueno, sí, un potenciador. Vale, ya llevamos 100 gemas Smite, 2000 puntos de espectador, otro cofre, objetos estéticos de batalla, aspecto de retorno, humo demoníaco, me encanta. Y el el avatar de señora Miseria guapo mm, algo que no se nos importa en el nivel 31 ojo aspectos de batalla de cofre de tesoro un emoticón de batalla de cofre de tesoro o otras 30 gemas ya llevamos 130 aquí no nos importa potenciadores y aspectos de centinela calavera de cracking no soy muy fan de esto, pero bueno, me gusta y no. Eh, paquetes de voz, dos de favor, dos mil puntos de espectador, puntos de batalla, más puntos de batalla, dos adoradores, una estampa de salto de círculo infernal, es simple para mí, sindicato infernal, música temática... Creo que es la música que está sonando ahora mismo. No sé si lo escucharéis. Otro cofre de tesoro de avatar de batalla. Otras 20 gemas Smile. Llevamos 150. 2000 puntos de espectador. Puntos de batalla. No nos importa. No nos importa aquí tampoco. Kraken Carmesí de pantalla de carga. 2000 puntos de espectador. Paquete de voz de batalla. 700 de favor. 2 puntos de batalla. 2 de XP, 2000 puntos de, de a, espectador Y la subida de nivel de mafioso que me encanta, es de mis favoritas Ahora mismo Y demonio punk de allí no juego allí creo que es china, no lo sé Pero es un recolor, no me gusta, no me gusta nada O sea, el diseño sí, pero pero en sí el héroe no lo utilizo para mí es la peor skin de todo este de todo este Battle Pass, pero bueno. Algo que no nos importa. Op un cofre de objetos estéticos de batalla. Otro potenciador. Adoradores. Potenciadores también. 30 gemas Smile, ya tenemos 170. Potenciador de pase de batalla de 5%. Esto es un infierno de emoticón global. Creo que es el primero emoticón global, creo más puntos de batalla que no nos importan favor 2000 puntos de espectador 20 gemas smite, tendríamos ya 190 y avatar de batalla y infernal de título y ya estamos llegando al final gente y aquí está la skin de nivel 60, ángel de la muerte Thanatos, lo utilizo muchísimo y es una guapada de verdad una guapada. Una guapada, de verdad. Una guapada. Aquí lo tenéis, posando para la cámara. Es la mejor skin del Battle Pass para mí. Junto con la de Poseidón. La Poseidón también está muy guay. Pero bueno, gente. Aquí tenéis el Battle Pass. Si queréis comprarlo, vale, 600 gemas. Vale, menos que, el, que la anterior. Porque el anterior tenía Prestigio. Pues desbloquear... Más cosas que en, que en este Pero este tiene cuatro skins, vale Una gratis, eso es, buen, eso es buen ardo Y aquí tenéis las recompensas Las misiones Que yo todavía no las he hecho Y aquí tenéis las reglas Y bueno Gente, si os ha gustado Espero que dejéis un gran like De verdad Gracias por todo el apoyo os Sigo diciendo que Gracias por todo el apoyo porque ya hemos llegado a 31 suscriptores Es una locura lo que he subido Vale Voy a seguir subiendo vídeos como de Fortnite, de Smite A veces de otros juegos Voy a intentar subir juegos como Fall Guys, Apex Legends, etcétera. Y bueno, si os ha gustado este Battle Pass yo lo recomiendo muchísimo Es que vale la pena mucho, vale tiene más de 60 cosas y aquí podéis desbloquear también el por el doble podéis conseguir también también hasta el nivel 26 correcto <coughs> y bueno gente si os ha gustado se me ha bugueado el juego no sé por qué pero bueno si os, si os ha gustado el vídeo dejarle un gran like y hasta la próxima.